Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy, pero que muy bien. Como muchos de vosotros sabréis, estoy bastante harto de la obsolescencia programada y de que nos compremos cacharritos y se nos rompan a los pocos meses de tenerlos y no podamos repararlos. Pues bien, algo parecido me pasó con, con el iPad hace unos meses, pues que me quedé sin wifi, sin wifi. Me quedé sin wifi, lo llevé al Apple Store y me dijeron que, que sí, que muy probablemente se me, me hubiese roto la antena wifi y que por eso no funcionaba, y si quería repararlo me cobraban unos 90 euros o así. Evidentemente yo no estaba dispuesto a pagar 90 euros por reparar el iPad, entonces busqué por internet y vi que yo mismo podía cambiar la antena, ¿vale? Por un euro y medio podía comprar la antena por eBay y cambiársela yo mismo. ¿Cómo Podemos saber y asegurarnos que hay un problema de la antena wifi cuando se nos rompe el iPad o no lo detecta. Hay una prueba muy sencilla y es que como veis ahora mismo pues no detecta el wifi, estoy lejos del router, pero si cogemos el iPad y lo ponemos sobre el router Wi-Fi, como la, como la señal está muy muy, muy muy cerca, en realidad casi que no necesita antena, y en ese caso sí que coge el wifi, sí que no detectará la, la red inalámbrica de casa. Wow. Entonces, en este vídeo. Os voy a enseñar cómo poder reparar el iPad. Bueno, en realidad hay muchos vídeos en Internet donde lo enseñan con detalle. Yo simplemente quiero demostrar que es posible reparar un cacharro. Lo podemos reparar nosotros mismos de una forma muy barata, ya os digo, por un euro y medio. Y, y no tenemos por qué tirar el cacharro. Entonces, mirad. Aquí está la, la antena WiFi que compré. Vamos, ya os digo, la compré por eBay por un euro y medio de todos ratones, de, de Cáceres, eh, España. Y aquí tenemos lo que es la antenita wifi ¿vale? Nueva, ahora veremos cuando lo desmontemos cómo como tenemos una similar en el iPad. Vale, a ver, vamos a sacarla del emplictorio. Y aquí tenemos la antenita. Esto se supone que es lo que le tenemos que cambiar. Vale, y vamos a proceder a, a, a cambiárselo. Bien, voy, vamos a apagar el iPad, para quitarle la pantalla podéis buscar en, en internet vídeos de cambiar pantalla, iPad 2 o algo así y, y os mostraré en el detalle cómo se cambia. Como podéis ver en, en estos vídeos, pues necesitáis un secador para calentar el, el pegamento que rodea a la pantalla y eh, poderla despegar. A la hora de despegar la pantalla hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en ciertas áreas como son esta de aquí, que es donde está esta de aquí y esta de aquí, la, la antena 3G del, del iPad, hay otra zona de mucho peligro que es la de aquí abajo, porque aquí, si dais cuenta esta es la parte baja del iPad, aquí está el botón, porque aquí es donde está el conector del digitalizador del iPad y entonces hay que tener mucho cuidado porque nos lo podemos cargar al quitar la pantalla. ¿Vale? áreas de mucho peligro aquí. Y aquí. Y luego por aquí abajo, pues que está también la antena wifi y aquí que tenemos un conector metálico. ¿Bien? Entonces vamos a proceder a, a quitarle la pantalla. Ya os digo, para más detalles podéis buscar en, en internet que hay vídeos donde lo explica muy bien. este proceso se lleva unos 20 minutos y hay que hacerlo con muchísimo cuidado yo aprovecho aquí que tengo una, una, una, una pequeña muesca vale voy a intentar avanzar un poco y aunque podáis ver por internet que hay que comprar unos aparatejos para... bueno mirad yo uso tarjeta de crédito, para hacer esto lo que hago es meter la tarjeta por aquí, bien, y poco a poco pues vamos a ir despegando Bueno, bien, después de estar unos 10 minutos, dale que te pego, conseguimos abrir el, el iPad. Como os comento, hay que tener mucho cuidado con, con esta zona de aquí porque está esto que creo que es la antena 3G y se puede quedar pegado a la pantalla, vale, y nos la podemos cargar. Daros cuenta que aquí hay un conector, vale. Hay que tener muchísimo cuidado con esto de aquí, con esto de aquí. Con, con esta parte metálica que está aquí pegada en la pantalla, pero bueno, si se despega se puede volver a pegar, con la antena wifi que está aquí abajo, que vemos que está rota, que es lo que se nos ha roto, y con esta parte que es el conector, ¿de acuerdo? El conector del digitalizador. Bueno, ahora vamos a quitarle la pantallita, porque una cosa es el digitalizador, esto es como los móviles modernos, una cosa es el digitalizador y otra cosa es la pantalla, vamos a quitar la pantalla, Muy bien, y eh, es mejor no tocarla con, con los dedos porque se puede, eh, se puede quedar manchada y eso, pero bueno, no hay problema porque después se podría limpiar, pero, pero bueno, yo prefiero no tocarla. Con cuidado, no, no vamos a quitar el conector, ponemos una valletita aquí para, para evitar roces, lo movemos, vale como vemos aquí está el, el, el conector del... del digitalizador y aquí está el conector de la pantalla incluso no tenemos ni, ni que quitarlos ¿vale? yo en mi caso no, no los vamos a quitar y aquí vemos que está la antena wifi es esto de aquí que como vemos pues más o menos coincide con lo que nos han mandado por, por ebay, lo que hemos comprado bien, vamos a cambiarlo esto yo esto lo vi en un vídeo en youtube ¿de acuerdo? entonces habría que Quitar esta parte, esta de... mira.. esta de aquí. esto simplemente porque hay que echar un poco manitas pero, pero pero nada más a ver que veamos bien vale hay que despegar esta pegatinita tenemos unas pinzas aquí Vale, vamos la pegatinita ahora hay que quitar esto de aquí, que es donde va la antena. Vale, bueno, primero vamos a desenroscar la antena, que tiene estos tornillitos muy pequeñitos aquí. si es la primera vez que lo hacemos eh, el cable va por debajo cogido con pegamento, pero no, no pasa nada tiramos y lo sacamos ¿de acuerdo? vale, ya está como vemos va enganchado aquí mirad se puede ver esto es simplemente tirar un poco de presión aquí va enganchado en ese puerto o como lo queramos llamar vale, quitamos el, la antena wifi antigua, como vemos aquí está el error es, está la, la avería y es que el cable de la antena está desordado del circuito integrado, eso es lo que está roto vale chicos pues nada, vamos a ponerle la nueva es esta metemos el cable por aquí Cogemos las pincitas esto va así pues lo ponemos por aquí simple presión, hay que presionar un poquito y ya está y luego aquí eh, el puerto de conexión es esto de aquí que es lo que tiene que quedar bien metido, ¿de acuerdo? bien, eh, eh, se, se nota que entra, ¿vale? Vamos a ver. aquí lo que vamos a hacer es montarlo de forma provisional vale eh, para ver que si funciona o no bueno esto lo vamos a dejar así esto va aquí como vemos aquí. Y, y vamos a probar si funciona ¿no? antes de arrancar todos los tornillos y todo vamos a ver si detecta el, el el wifi, ¿vale? Vamos a poner la pantallita. No le voy a poner ni los tornillos. Con cuidado. Esto luego se quedará pegado aquí, ¿vale? Sin problema, se va a quedar pegado. No le ponemos los tornillos. Vamos a ponerle el digital. Vamos. que todo funcione bien Vamos a ver, ya, tres, bueno, pues ya he encontrado el wifi mirad aquí ya tenemos que... <ríe> que fuerte chaval ya está conectado no volver no sé aquí bueno vemos que que ha, que ha funcionado entonces voy a proceder a, a montarlo ya le voy a quitar la tapa y a montarlo definitivamente bien Y bueno, pues ya tenemos nuestro iPad funcionando de nuevo con el, con el wifi y con todo. El coste ha sido de un euro y medio, que es lo que valía la antenita. He comprado por Internet, por Ebay, y 20 minutos para repararlo. Con todo eso, pues tenemos nuestro iPad perfectamente funcionando con su, con su wifi. Nada más. Espero que os haya resultado interesante y que os animéis a no caer en las redes de la obsolescencia programada, que las cosas se pueden reparar y que todo puede tener, todo o casi todo, o merece tener una segunda, una tercera, incluso una cuarta vida. Espero que os haya gustado. Chao, chao.